Bueno, miren, eh, desde el inicio del programa hemos estado anunciando la presentación de un panel un panel de expertos con la finalidad de tratar el tema del inicio del año escolar 2020-2021 para ello hemos invitado a Marlene Fabián, ella es neuropsicóloga educativa hemos invitado a Don Sisto Gavín eh, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Capítulo San Francisco de Macorís y hemos invitado a Rafael Sanz, director de la asociación o directivo de la Asociación de Colegios Privados de esta ciudad. Así es que con ellos vamos a conversar y vamos a saludar en principio, ¿verdad? Vamos a comenzar por la dama. Marlin, buenos días. Buenos días. Placer de tenerte acá. A mí el placer es mío. Me encanta estar aquí, ¿verdad? <ríe> Qué bueno. Bien, y a mi espalda tengo a Sisto Gabín. Buenos días, Sisto. A diestra y siniestra. Sí, sí, sí. Ellos dos. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Buenos días a, lo, a toda la teleaudiencia. Que estamos ya. a sus órdenes. Gracias, Sisto. Y a mi diestra está Rafael Sanz. Buenos días. Bien, Brian. muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ok, vamos a organizar un método, ¿verdad? Eh, todos acá, los presentadores del programa, tendrán oportunidad de preguntarle indistintamente a, a, a todos ustedes. Ahora, comenzando por la dama, Marlin, inicio del año escolar 2020-2021. ¿Es prudente hacerlo de la manera como lo está anunciando el ministerio y el señor ministro? Bien, eh, buenos días. Ya había tenido la oportunidad de hablar sobre el año escolar en otro momento sí, sí, sí. y hablábamos de que debía, es, no, no estábamos en desacuerdo con que debe haber alguna manera de iniciar el año escolar, pero que había que preparar el espacio, ¿verdad? Para que esto se diera. Eh, nosotros estamos en un momento mundial, ¿verdad? una situación de, de pandemia mundial, o sea, de pandemia, obviamente mundial, donde... Tenemos pocas opciones en el sentido de que no somos culpables de lo que está ocurriendo y tenemos también que adaptarnos. Eh, ya decía la pasada vez que estuve con ustedes que lo que sí buscábamos es que tuviéramos un tiempo de preparación porque... No hay forma de que se haga de manera presencial por las circunstancias que tenemos en las escuelas dominicanas en nuestra realidad y también las circunstancias que tenemos de manera virtual, porque no podemos tampoco pensar en que todo el país está preparado para trabajar de manera virtual. Sí, hay muchas ventajas y muchas desventajas. Pero okay. ¿qué hacemos? Va, va, vamos a dejarlo ahí. Vamos a, vamos a ver qué opina para crear el contexto y luego que cada uno de los eh, eh, participantes, pueda hacerle preguntas a ustedes sobre la base del tema. Que hay que comenzar el año, Cito, eh, y que probablemente, virtualmente, no se vaya a producir, como ha dicho la, la, la chica, ¿no?, como ha dicho Marlene. Bueno, nosotros habíamos señalado que no estaba el país preparado en términos de la educación preuniversitaria, para comenzar en agosto, en la fecha anunciada del día de ayer 24, por el anterior Consejo Nacional de Educación y de manera presencial, ni semipresencial ni virtual. Y habíamos sugerido de manera concreta, acompañada también de una serie de propuestas muy precisas, de que enero 2021 debía ser la fecha ...para poder eh, comenzar. Ok, ese, eh, es, ese los, es tu planteamiento. Los anuncios... Ajá, sí. Vamos vamos a escuchar a, a, a San y luego entonces comenzamos el debate. Ad, adelante, San. La, la misma... Bueno, de nuestro lado siempre hemos sido eh, pues, eh, en favor, hemos estado... ...de que la educación no debe detenerse, de que el país no puede pararse... ...y que el desarrollo de los niños y niñas de la República Dominicana que no es un país que debe quedar atrás bajo ninguna circunstancia, debe buscarse los mecanismos adecuados para poder seguir con el que es, lo que es el desarrollo de nuestra matrícula estudiantil a nivel nacional. Bien, gracias. A... Y el ya en la antigua. Bien, la primera pregunta que quisiera hacerle... Eh... Bueno, pues no sé a quién. General. tú, Tim de Marín de manera, De los manera tribunales. general. ¿Se tienen los datos de la cantidad de estudiantes que vienen de familias monoparentales? Y, por ejemplo, de, de los padres que trabajan y, y, en consecuencia, no tendrían con quién dejar a sus hijos para darle seguimiento eh, durante esa educación virtual? Quizás esto tenga esa información. Bueno, eh, el dato preciso, eh, de manera eh, así, no lo, no lo tenemos en términos del porcentaje que implica eh, la, los hogares disfuncionales y también la parte de lo que tiene que ver con los eh, monoparentales, tanto madres como padres, en términos de… y también con abuelos y con abuelas. Hay una realidad integral que hay que tomarla en cuenta, además de esa que tú planteas, que es, bueno, eh, lo que el hecho de que nosotros planteáramos… Eh, el tiempo de cara a enero de 2021 era precisamente para que nos diéramos un plan. El gobierno ayer anunció un plan. Nuestra posición no implica una oposición a que eh, total, porque hubo importantes anuncios positivos, que no se puede desdeñar. El plan en sí, en sentido general, no es negativo. Es eh, positivo y es importante que se haya eh, acabado, se haya terminado la incertidumbre que tenía la familia dominicana respecto a si se, a, si se asumía una fecha o no eh, cierta para el inicio del año escolar. Ahora, esa certeza de que el 100% de la conectividad, de que el problema de la energía eléctrica en el país, de que dotar a los estudiantes de la table eh, y de los instrumentos tecnológicos que el, el mismo gobierno ha dicho que de manera procesual Precisamente porque no se podrá iniciar con el 100%. Precisamente nuestra principal preocupación reside en el tiempo asumido para el plan, por la complejidad que éste implica. Eh, el, la capacitación docente, 18 de septiembre, asumir seis semanas para esa capacitación, habría que ver ya en el aterrizaje, porque ayer fueron anuncios generales ahora no tenemos el plan en detalles sobre las modalidades sobre los niveles, ¿Qué va a ocurrir con el nivel inicial, ¿Qué va a ocurrir con el nivel técnico profesional ¿Cómo las adecuaciones curriculares en sentido general que dijo el gobierno cuáles son, o sea, el ministerio tiene necesariamente ahora que aterrizar con un plan concreto, preciso adecuado a la situación que tenemos para poder estoy hablar temiendo, estoy temiendo que el gobierno que recién inicia que debió de ser la continuidad de lo que ya estaba planteado en el ejercicio y en el proceso educativo en pandemia, se le pegue como si estuviera a él obligado, por lo reciente, me refiero, pareciera que se le puede pegar el FAO. Pero mira una cosa, quisiera extraer de SANS, que es el sector privado de la educación, ¿Cuál es la experiencia? Porque creo que ya ustedes están impartiendo docencia virtual. No, nosotros no. vamos, Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es la experiencia que tú puedes plantear en contraste con lo que se pretende hacer a partir del 2 de noviembre? Bueno, el sector privado tiene una realidad que ustedes conocen que es un tanto, un poco diferente. Bueno, en el ¿por, sentido, ¿por qué diferente? Vamos a ver. Bueno, Yayan, es diferente porque, por ejemplo, cuando tú tienes el... Eh, la decisión de inscribir un niño en un centro educativo porque tú tienes ciertos niveles económicos o tiene acceso a una economía que te permite pagar un centro educativo internet, eh, privado. De otra manera, pues tú lo pones eso. entonces en una escuela pública, si no ah. tienes los recursos. Entonces, es eh, tal vez hasta por osmosis, vamos a decir, se cae de la mata de que una persona que puede pagar un colegio no tenga un servicio de internet en su casa. Correcto. O no tenga una computadora. O no te, eh, por ejemplo, el, el censo que nosotros hemos hecho a nivel de, de, de IADIS, per se, como escuela, es que todos los que realmente la matriculan tienen sus eh, tabletas o tienen su eh, desktop o tienen alguna laptop en la casa y tienen servicio de internet. O sea, porque nosotros se lo ponemos bien claro. Antes claro. de ahí le decimos, bueno, para poder operar nosotros necesitamos que te tengan servicio de internet. Y eso es una de las herramientas necesarias. Ahora, esa no es la realidad de todo el mundo y eso lo conocemos. Pero no solamente el servicio de internet. Tú tienes que mirar que hay otras cosas que se anexan, una plataforma, que es lo más importante dentro de todo esto. cuenta con un servidor, un servidor para conservar todas esas, esas experiencias digitales que se van a formar y si se van a grabar? Mira, nosotros nos suplen servicios compañías y esas compañías tienen, por ejemplo, yo le decía fuera del aire a Sixto Gavín, que al ministerio le han tratado de presentar a través de las personas más cercanas a Furcal, y esto es bueno que se sepa, una plataforma que tiene todas las herramientas necesarias para que el maestro en las escuelas públicas cuanto más pueda hacer un trabajo encomiable. ¿En qué consiste esa plataforma? Tiene todo un arsenal de una biblioteca con contenido digital dentro de la biblioteca. Tiene además toda, por ejemplo, herramienta para tú pasar una docencia virtual que a los 10 minutos de estar el niño conectado, inmediatamente toma la presencia. Pero cuando el maestro, por ejemplo, hace un trabajo y evalúa y coloca la nota, ya no tiene que pasarse una semana llenando un registro como es la costumbre, o dos semanas, porque todos los datos quedan registrados ahí y al final nada más tiene que imprimir. Pero el acta también final que se requiere para los bachilleros, o sea, los que están en transcurso de la secundaria, también está registrado. Todos los datos están ahí. El maestro terminó la docencia y terminó todo y va a descansar con esa, es esa plataforma. plataforma. ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, el, el desarrollador le llama Educoco. Okay. Educoco. Sí, Educoco. En Entonces, pero, eh, yo sé que eso okay. se ha visto en muchas partes, pero Bien. es una comodidad increíble, especialmente para... que eso va Vamos... a ser viable? Sí, sí, sí, definitivamente. Bien. ¿Y para el sector público se puede implementar? Pero, no, no, para el sector público cuanto más, porque mira, la, inclusive la plataforma tiene... Sí. Tiene la opción de que desde el ministerio de su despacho sepa si se está trabajando en una escuela, si fueron los maestros, si poncharon en esa escuela, si están presentes, si entraron a su clase, si dieron su clase y qué contenido dieron y le da un punto en el, el fue, mapa. A la vez entonces es georreferenciado. Sí, sí, sí. Eso es completo. Esa plataforma es completa. Muy bien. Gracias, Sam. Una pregunta a Marlene. Comienza el año escolar de la forma como se ha planteado... Eh, o se planteó ayer en la rueda de prensa que hizo el ministro. ¿A qué nos podríamos enfrentar? Mira, en la parte psicológica, nosotros los seres humanos, si... Estamos llamados a la adaptación y, y nos cuesta la adaptación. O sea, todo lo que tiene que ver con cambios nos, nos cuesta. Pero eso no es solo porque vamos a dar clase de manera virtual en toda la vida. Es un proceso que se da. Incluso va a existir un proceso de duelo. Porque aquellas personas, como ayer ya le pasó, que estuve viendo ahorita, que en la clase virtual a él, él se negaba porque tal vez él sentía que no era de la misma manera que iba a aprender que en la clase presencial y ahí estuvo la referencia en su... Eh, no, ...calificación, sí. esto puede ocurrir, vamos la a estar a a un viando. proceso... No, no, no, <risa> ...pero hay otros factores que debe, deberíamos estudiar. Oíste, Yerjan, no solamente el hecho de que fuera virtual, puede existir otro, otros factores que tienen que ver también con la parte psicológica, pero no podemos desde el inicio negarnos... Porque ese es otro asunto. La salud es algo, comple eh, es algo multifactorial, de los, desde lo biológico, lo psicológico, lo social. Y si nosotros comenzamos a negarnos a los cambios, pues se nos va a hacer cuesta abajo, va a ser más difícil. Entonces, dentro de las posibilidades que tenemos, creo que lo primordial es que podamos ser positivos. Vamos a vamos a darle el voto de, de la duda. Vamos a iniciar, a ver cómo nos va. No tenemos la experiencia, es cierto, pero no hemos tenido referencia en muchas cosas. Sin embargo, aquí vamos. Eh, la clase presencial que hemos tenido hasta este momento, el sistema de educación tampoco ha sido el más factible y de generación en generación seguimos enseñando de la misma forma. ¿Usted cree que ha sido fructífero? No es para todo el mundo. Aprender desde una pizarra, sin libro de texto, como estamos nosotros en la escuela pública, sin libros de texto, sin materiales viables... Es factible, pero mucha gente hemos podido ser exitosas, ¿verdad? Otros no. Así va a ocurrir en la manera virtual. Entonces, el positivismo, el optimismo, debemos también ponerlo en práctica para que la parte psicológica pueda también funcionar. ¿Y ya Sí, ven, eh, eh, yo tengo aquí una, una propuesta que la hizo el Partido de la Fuerza del Pueblo que me luce interesante en algunos aspectos y habla de lo que tiene que ver con la adecuación del modelo de implementación curricular que fue desarrollado para educación presencial, totalmente presencial. Sin embargo, vamos a un modelo diferente. Se ha adecuado, ustedes como ADP tienen la información de que se ha adecuado el modelo curricular a la educación virtual, es decir, la se cambió, eh, eh, la pedagogía se cambió, se adecuó a la educación virtual. Una de las dificultades que tiene el anuncio de ayer, el importante anuncio de ayer, y que nosotros como ADP tenemos una actitud de observaciones críticas importantes, pero proactiva al mismo tiempo para participar, aportar y comenzar, es precisamente que las llamadas consultas que realizó o que dijo que realizó el ministro de Educación, Roberto Furcar, por lo menos en el caso de la ADP, no fue una consulta como tal para discutir esos elementos. Él visitó la ADP cuando fue, antes incluso de ser juramentado como ministro, sino cuando, cuando, estaba, propuesto. cuando estaba propuesto. cuando Y entonces fue una visita protocolar, la ADP le entregó su posición, pero en el caso nuestro no se produjo ese debate que debió realizarse. Entonces, cuando hablaba ahorita, esa parte fundamental ah, que tú señalas, pero, pero, de la readecuación... ¿Hay no un real debate entre el Ministerio de Educación y ADP con ese tema? No, no, no, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? La readecuación metodológica en términos curriculares y de contenidos es lo que me refería ahorita, que ahora eh, esperamos que realmente el gobierno, el Ministerio de Educación, diga, bueno, el plan es este, porque hay que verlo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo vamos a, a, a profesor, readecuar todo ese proceso? Profesor, yo le voy a pedir un, un permiso, un permisito. Con eh, nuestro panel de expertos, como ya le habíamos dicho y ustedes han visto el desenvolvimiento de la primera fase, de la primera parte, nos acompaña Marlin, está con nosotros, está con nosotros Sanz, el profesor Sanz y Sisto Gavín. Así es que con ellos estamos conversando. Nosotros Prasi, tenemos que necesariamente, de, eh, desmitificar la virtualidad ciertamente como una especie de, de proyección personal de ir dando los pasos Pero para hacerlo. Es una obligación de justificar. No, sí. de desmitizar, ¿no? Desmitificar. Que es correcto, ah, porque sí. todos estamos, como decía Marlin, el ser humano, por como forma natural, renuente, o sea, se como una especie se resiste Exacto. al cambio. Y ese ha sido uno de los de los planteamientos que en, los últimos, en las últimas décadas se ha planteado en la inteligencia emocional del individuo para poder insertarse en estos procesos, como quien dice, o te montas en el tren o te quedas. O te quedas, o te quedas en el andén. Pero no creen ustedes que yo tengo ahora un, un optimismo, que estamos haciendo esto que posiblemente ya en enero no tengamos que virtualizarlo. Porque ya hoy hay una, un indicador que Indias, que la India, estaría comprometida a mundializar la vacuna en 73 días. ¿De ¿Para qué gastar esos cuartos? 27 Entonces, mil millones? Ahí es que yo voy. ¿Qué es lo que vamos a Pero hacer? Pero precisamente, Francis, mira lo que ocurre. El gobierno tiene que... Eh, abocarse a través del Ministerio de Salud y de todas sus políticas integrales a reducir el, la positividad de la pandemia en el país. Para que ojalá, lo más pronto posible, cuando la realidad lo permita, asu, asumir entonces el modelo híbrido de la educación virtual, semipresencial, que es el modelo híbrido que pudiera funcionar. Pero, por ejemplo, Uruguay, en América Latina, eh, inició la docencia, fue el primer país, pero con 965 infectados, y de esos 965 infectados del COVID en Uruguay, más de 800 recuperados y 29 muertos, pero la pandemia en el país no está bajo control, ni estuvo bajo control de las autoridades pasadas, y aún no lo está. Por el tiempo que tienen que esta, mucho vamos a decir. A estas Entonces, autoridades, no, no, no, todavía. claro, por eso digo que por el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Por el tiempo que tienen, apenas cinco o seis días. Pero sí. ¿qué pasa? El gobierno tiene concomitantemente con esas medidas educativas que buscar reducir la positividad de la pandemia, que se mantiene todavía en 31% en el país. Sí. Que es muy alta esa, sí. esa, esa tasa de positividad. Para que ojalá. Pero definitivamente el mundo va a lo virtual. Y como usted señalaba, hay que hay que ir dando el salto y además cambiar el chip. En tiempo de crisis y en tiempo de pandemia es que se asumen los mayores desafíos. Y ahí es que el ser humano debe crecerse. Y ahí es que las sociedades deben crecerse. Y ahí es que hay que tener una visión de plena unidad. Aún teniendo los puntos críticos que nosotros tenemos hay que también estar en disposición de una visión de país, de una visión de unidad, de una visión de aportar. Que, porque, ¿qué es lo que nos ha dicho la realidad? Que la llamada revolución educativa y la llamada República Digital fue mucha espuma y poco chocolate. Marta, ¿Que dónde no está, está la llamada virtualidad de que se habló aquí? Invirtiendo <risa> 1.400 millones de pesos diarios en publicidad. Bueno, eh, ¿No teníamos nada? Acuérdate que eh, la... La vez que estuve con ustedes, hablaba justamente sobre la República Digital y les decía que no todas las escuelas, no todo era como se vendía, no era así. No era el hecho de que usted estaba capacitado, el maestro estaba capacitado. Le decía a ustedes que por experiencia, que mi esposo es maestro también del área de matemáticas, él está en el programa República Digital, el, lugar, el centro donde él trabaja, y se le dio un módulo que debía ser dos, ¿verdad? En el mismo proceso de estaban dando clase y ahí mismo tenían ellos que coger su clase digital, ¿verdad? Se le entregó a todos los estudiantes una computadora que a la semana eh, andabas rodando porque a nadie se le había capacitado. Los estudiantes no se le había hablado sobre eso. Lo que dice ella Ent ya. entiende Entonces, ¿en dónde yo voy? Debe haber una planificación eficaz. Sí. En el sentido de que, si no, y le decía, necesitamos tiempo para entrenarnos. Muchos maestros no saben ni siquiera aprender una, una computadora. Muchos padres tampoco. Yo creo que incluso en la parte digital los estudiantes van en más ventaja que nosotros. Porque ya por lo menos ellos son de la era digital. Ellos vienen de esa misma generación y, y te punchan un teléfono, como se dice de manera popular, y y más que uno. Pero realmente deben capacitarnos. Ahora bien, otro punto que quiero, antes de que se me vaya el turno, mencionar con respecto a los padres. No debemos quitarle la responsabilidad a los padres. La educación tiene tres patitas. El maestro, el estudiante y el padre, tutor o cuidador, el que le corresponda. Que haya eh, tenido la responsabilidad de que haya cogido esa tutela. Nosotros los maestros hemos trabajado solo durante muchísimos años. Mi problemática mayor en las, en las escuelas donde he trabajado es que el padre ni siquiera a la reunión quiere ir. Y no es solo. Esto no es un asunto del maestro. La educación no es solo del maestro. Entonces, la responsabilidad es de todos. Todos vamos a tener que montarnos en ese tren porque no nos toca de otra. San, eh, Muy bien. Déjame eh, apoyar un poquito a Yarjan en la inquietud de que tienes referente, por ejemplo... ...a los niños de menor edad, que van a ser realmente un, un gran escollo para muchas eh, situaciones que se van a presentar y en eso estamos claros, o sea, eh, cada vez él resalta y dice, bueno, cuando ya los adolescentes tienen una actitud diferente y tienen también una independencia prácticamente y saben manejarse mejor... Eso es cierto. O sea, los niños, por ejemplo, en el nivel inicial, así como en primero y segundo de primaria, si no tienen una persona que vele por ellos, que esté ahí permanentemente trabajando con ellos, eh, aperturando el computador, buscando, entrando, hasta que el niño más o menos tenga cierto desenvolvimiento, pero aún así, como quiera, van a necesitar cierto cuidado, cierta vigilancia, vas a hacer un poquito cuesta arriba en esos primeros grados. Eso tenemos que tenerlo bien presente Eso es apoyando la inquietud que tú tienes en Referente a ese tema Pero nosotros también debemos acostumbrarnos A una cultura en medio de una crisis Como dice Marlin Cuando hablamos por ejemplo de la oportunidad que tenemos Ahora como país para crecer Para evolucionar eh, La educación digital señores No es simplemente por el tema de la pandemia la educación digital debe quedarse. Porque qué cómodo es que, por ejemplo, Sixto Gavín, desde su teléfono le pueda enviar una tarea a su grupo que está conectado en la plataforma X, cuando Sixto Gavín está, por ejemplo, el domingo descansando en su casa. Miren, muchachos, mañana nos encontramos y ustedes, por favor, realicen tal y tal cosa. Eso no se logra de manera presencial. Eso se logra solamente con la virtualidad. La virtualidad nos da muchas ventajas. Lo que pasa es que, como decía Marlin, eh, de manera psicológica, el ser humano no se corresponde a los cambios. Eh, vive enfrentando cambios permanentes, sin embargo, la resistencia a los cambios es grande porque no nos acostumbramos, porque es nuestro cerebro que el primero en rechazar y si nuestro cerebro, nuestra máquina dice, no, no quiero, entonces ya el cuerpo acepta. O sea, tenemos que tener la actitud, sobre todo positiva, y saber que tenemos que armar un plan de contingencia necesario en el cual todos tenemos que salir a flote y ser exitosos. No se puede apostar al fracaso. Mm. Yo quiero hacerle la pregunta al. Eh, eh, eh, dame un segundito. Así. Cuando tú hablas plan de contingencia, no, a ¿te refieres como a, a, una, a un plan B? Eh, aquí se va a necesitar más de un plan B. Okay. También vamos a necesitar un plan C. Cuando viene a <risa> <yo risa> <vez> Sí, <risa> sí. porque <risa> tenemos que apostar. <risa> a todo. Yo estoy de acuerdo. <risa> <risa> claro. Miren. Eh, la esencia del de año escolar, ¿cuál es? Que el estudiante aprenda, creo, ¿verdad? Eh, se pudiera resumir así, que el estudiante aprenda no, que los de, conocimientos. Que desarrolle su desarrollabilidad. Que desarrolle su, que desarrolle, que las, que su etapa. Eh, sí, que corresponden a que ese corresponde año, a, a ese etapa, grado. A un escalón más. Que corresponden a ese grado. Pero hay vario, ¿Que hay varios habilidad? para qué sí. en ese sentido. Hay varios para qué. Exacto. Y que cumpla la con formación eso para de, aquí, La ¿verdad? formación de ciudadanos críticos también. De hecho, el, tú tienes que tener entes, un punto de partida para alcanzar un, un objetivo y tener visión de un objetivo. Tiene que ver con los fines de está la llevando educación. Ahí, ah, es, exactamente. Se supone que hay un objetivo que se marca correcto. y esta sí, persona sí. tiene que cumplir con estas, eh, ¿cómo se le llama? Calidades, ¿verdad? Competencia. La palabra competencia. Con estas competencias al finalizar en el, en el la año escolar. ¿Verdad que escolar? Sí. Sisto sí, Gavín, ¿cómo terminó el pasado año escolar? ¿Cuántos estudiantes, eh, con cuántos estudiantes se perdió la conexión? El 37%. De los Tócalo estudiantes ahí que del lo diga, país. el 37% sí, sí, sí. no Yo, tuvo conexión. Claro, así es. No pudo ser acompañado por parte de los docentes con 37%. su plataforma. El 37%. Eso está. Eso está... Sí, sí, ese, es el, ese es el dato existe real. real. Existe la oficial posibilidad. O, o real. Sí, sí, oficial, real. real. Existe la posibilidad real de que la República Dominicana, en un 100%, o vamos a ponerlo un 99%, tenga conectividad. No, no va no. decía, no, decía ahorita, Yerjan. Que no un 65%. Decía ahorita, Yerjan, recuerda en la primera intervención, que precisamente el factor tiempo con el plan es que nos preocupa. Exacto. En el sentido. De lograr comenzar con éxito con el 100%. Mira, tú puedes estar seguro que el 2 de noviembre, y San también lo señaló ahorita, el 100, con el 100% no es verdad que se podrá comenzar. Con el 100% no es verdad. O sea, independientemente de la voluntad, independientemente de todo lo que el gobierno ha expresado, eh, no es cierto que se pudiera iniciar con el 100%. Por eso nosotros planteábamos enero 2021, porque claro. de aquí a diciembre daba mayor tiempo. Pero de todas maneras, estamos en disposición de asumir el desafío. Ahora, aquí lo que hay que ver ahora son niveles y modalidades para las estrategias, por lo que decía San y decía Mario. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el nivel inicial? Bueno, hay que sentarse con un equipo técnico-pedagógico conjunto, de, de donde participemos sí. todos y entonces defini, definir las estrategias de cara al nivel inicial, que no tiene por qué quedar ausente, no, independientemente de los aspectos que se señalaban ahorita. Yerjan, también hay que mencionar que el pasado año escolar no tuvimos. Una educación virtual como tal Yo te decía no, no, no Nosotros trabajamos por, por la WhatsApp de la Claro, no tenemos ninguna plataforma Por lo menos en la parte pública Porque yo sé que en la parte privada sí se pudo trabajar eh, Porque ya venían trabajando con y eso no desde el 100%, Por ejemplo, en el caso nuestro Y no el 100% pero privada eh? Desde 2014 Exacto. Entonces, pero ¿eh? no pero, pero, pero déjame pero, pero, observar ahí Hay estudiantes en colegios que no, no tenían no no, no, no, no, no, no, no, no hay colegios Hay colegios enteros que no pudieron Porque no tenían las condiciones entonces, Ahora pero ya, no ya había un espacio, que eso es lo que nosotros estamos abogando, porque eh, por eso decimos, vamos a esperar que ciertamente haya ese espacio donde nosotros podamos trabajar. Si es por WhatsApp, eso es un, un lugar, una aplicación personal. Por ejemplo, mi teléfono, no, no que tiene 64 gigas, está no, lleno, por los porque 65 los se a los escuela, entonces, y 65 grupos de la escuela. Obviamente, entonces seis. no era la, me la medida. Ahora, ¿pudimos salir a flote? Sí dentro de lo que cabe, con tantas Marley, recuerda que los estudiantes se pasaron con, con todos, tantas, no con hubo tantas, evaluación fue, ese, fue chévere eso, sí, y te digo algo <risa> nadie se quejó, no, yo te voy a decir algo fue chéverísimo, condicionada <risa> oh, no, pero no podía hacerse no podía hacerse, que no podía hacerse otra cosa en no no. medio no, de la no crisis, entiendo. incluso Gállate mira tú ese, ves... que no vaya a hacerse de y nos quemen a todos, <risa> no podía hacerse otra cosa, que no fuera la promoción condicionada, ahora De acuerdo. por ejemplo, mira el tema de las pruebas nacionales nosotros estamos de acuerdo que las pruebas nacionales se le dé la mejor solución. Y es que este año, en primer lugar, eso no, se asuma, eso no es posible realizarlo y se asuma que esos estudiantes eh, puedan ir a sus universidades al nivel superior. Pero además, nosotros tenemos una propuesta de, de fondo sobre las pruebas nacionales y es que las pruebas como se aplican en la República Dominicana Deben, total, deben cambiarse de manera completa, total, para que sean diagnósticas Ahora, y se apliquen en todos los cierto. grados y no para aprobar y reprobar. Para corregir es lo que está estamos de acuerdo con tu planteamiento. Panelista, sí. está correcto, pero yo quiero que vayamos entonces para dejarle en el ánimo de la población. Vamos a iniciar el año. Así es. Como. Ustedes individualmente califican los, lo que es posible lograr. Es decir, no es que califica, sino cómo visualizan lo que es posible log lograr con este plan. Y que no tienen, y no nos da pesimismo Mira, decirlo. Va, va, vamos a ponerlo de otra manera mucho okay. más, más. Que cada quien haga una especie de conclusión desde su área. Desde Corrección. Su y, y antes de eso yo quiero decir lo siguiente Mire, aquí se ha hablado de planificación eficaz Lo dijo Marlene Aquí se ha hablado de cambiar la cultura Creo que lo trató Sam Aquí se ha hablado de plan de contingencia no, Y de aceptación y de, la, de la situación Exacto, un plan de contingencia Aquí se habló del inicio precario del, de, Probablemente del año escolar Se dijo que la ADP está en disposición de asumir el reto Ahora, con, con todo eso yo quiero que al final cada quien pueda eh, tener una especie de conclusión rápida, ¿no? Para entonces nosotros recoger todo, Que es lo que anda buscando? Sí, lo que busco Prato. es eso, que, que cada quien, en lo planteado, porque esa va a ser la regla, ya es el, okay. es el, el Estado el que maneja la política de educación. Y sí. los actores, y nosotros, la sociedad, ¿qué esperan los ¿Qué deben esperar los padres? De sí. inicio. Qué es logra lograble a este punto con lo que se ha planteado. Adelante, Sánchez, Vamos por acá. Bien, Vamos pues acá. debemos ser un tanto creativos en este momento de crisis y entendemos que, eh, por ejemplo, una preocupación que personalmente tengo es con los niños más pequeños, eh, que a raíz del, del comentario de Yajan, pues me surge. Debemos ser dinámicos en este sentido. Y, por ejemplo, en las instituciones educativas privadas en las cuales yo pertenezco, Creo que también hay que armar un plan de contingencia para que cuando los padres mover el horario, si se quiere, si se puede, en algunas instituciones, para poder permitir que el papá y la mamá estén en la casa para poder llevarle la educación a esos pequeñitos y que se pueda entonces estar en contacto con el maestro y apoyando a ese infante. Eso es una de las posibilidades que podemos dejar abierta aquí, ¿verdad? como una sugerencia. De todos modos, señores, el ser humano es... Mucho más que una situación, que una dificultad que se presenta en el momento. El ser humano es grandioso. El ser humano tiene la oportunidad de transformarse. El ser humano tiene la oportunidad de cambiar cosas. Y este es el momento donde todos padres, eh, madres, tutores, las personas que enseñamos y los estudiantes tenemos que poner todos un granito de arena para que podamos ser exitosos en esta situación. Bien, gracias, San. Existo. Bueno, pienso que con lo planteado... Eh, como ha dicho, como, como han preguntado ustedes, en primer lugar, pienso que se, logra, se, se podremos lograr la integración de todo el magisterio, que es importante en términos de la capacitación eh, para integrarnos a ese proceso. En segundo lugar, me parece que de cara al 2 de noviembre pudiésemos, y elucubrando un poco me atrevo, y con la experiencia de la cuarentena señalar, que pudiésemos tener resuelto el 70% de lo que implica el año eh, la cobertura eh, eh, con la experiencia que hubo anterior y no el 100%, pero esperemos que el 100% se pueda lograr eh, pronto dependiendo porque los recursos en educación existen, el 4% está ahí si no son desviados si no se van para otro lado y se invierten en la escuela y en la educación, podemos tener pronto educación de calidad, tanto virtual como virtual eh, semipresencial e híbrida Bien, eh, Marley Bueno, eh, en la parte psicológica decirles que vamos a trabajar un día a la vez No se me aceleren en la ansiedad No me generen esa ansiedad Todos estamos montados aquí en este tren Donde nos toca a los maestros, a los padres, a los estudiantes Pero vamos a permitir que las cosas se vayan dando No estemos generando tanta ansiedad Porque ninguno de nosotros sabemos exact con exactitud qué es lo que va a ocurrir positivismo, nosotros podemos vamos a hacerlo bien, vamos a hacer todo lo posible y si en dado caso no ocurre lo que esperamos, pues vamos a saber que esa de esa manera no es la adecuada, pero vamos a darnos la oportunidad de poder eh, tener la, la satisfacción de que hicimos algo, no nos quedamos de brazos cruzados bueno, señores, la producción de este programa agradece infinitamente a Marlene Fabián, neuropsicóloga educativa, a Asisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Capítulo San Francisco, y a Rafael Sanz, directivo de la Asociación de Colegios Privados. Eh, que han estado con nosotros en este panel interesantísimo, estas discusiones enriquecen el panorama y las opiniones que se están produciendo en el país acerca del inicio del año escolar, la modalidad de inicio la modalidad de su desenvolvimiento, bueno todo eso, miren, los cubanos tienen una frase y yo quiero con eso darle un espaldarazo a Marley los cubanos tienen una frase que dice nuestro vino de plátano es nuestro vino y si sale agrio, es nuestro vino. Bueno, gracias a ustedes por venir. Miren para adelante. a hacer ese traguito. <risa> el plátano no da vino. Sí. Pero ellos están poniéndolo en el estreno. Sí. Bueno, regresamos. Ya.